Bueno, pues aquí estamos con Princesa, ¿eh? la yeguita que hemos podido rescatar. No sé si la podéis ver. Y, o sea, bueno, se le cae la comida de la boca porque tiene la boca tan mal que no puede comer. Entonces, en el sitio en el que estaba, pues se estaba muriendo de hambre, literalmente. Ahí estáis viendo, pues bueno, eh, pues cómo ha llegado. Eh, ¿Tiene miedo? La verdad es que estamos trabajando en que confíe en nosotros. No sabemos cuánto va a costar que confíe. Ahora mismo la, la tengo, tengo cogida. <risa> si, no, si no, sería También le hago esto porque le estoy dando de comer y la estoy tocando para que ella vea que no pasa nada. A los animales así de esta edad, pues con el recorrido que llevan, la vida que han llevado, normalmente se quedan muy, muy sumisos, digamos. En este caso, pues me viene bien, nos viene bien pues para... Para que ella vea que, eh, por primera vez, va a ser un trato bonito, de cariño y tal, que no sé hasta qué punto sabe lo que es, porque normalmente, con esta edad, con este estado, eh, te puedes imaginar lo que ha venido antes. Es preciosa, no sé si la podéis ver, porque la etapa no te suelto que te va, la etapa esto, venía llena de garrapatas que parecían almendras, de, de lo grande que eran, esta, con, esta está con tratamiento y todo, es una precisidad. Tiene, a pesar de estar en este estado, mantiene un poquito de ni niño de chispa de vida, de ganas de vivir, que es algo maravilloso y va, va a costar un poquito porque ya sabéis cuando vienen así va a, va a tener mucho altibajo seguramente, esperamos que no, pero ya lo hemos vivido con Avellano, Fresno también pero menos y bueno, también Hipatia empieza a tener problemas... En los ojos y todo, bueno, es una historia es muy mayor, pero tiene casi 40 años. Y. Nada, voy a soltar un poquito. Bueno, voy a, voy a coger el daily, una cosita que es un foraje picadito, especial para animales como ella. ¿Vale? Lo voy a traer un momentito. La podéis ir viendo mientras tanto, que es más bonita de ver que yo. Se lo voy a dar, se lo voy a poner en su platito. Mira, muy bien nada el el perito como veis aquí ¿eh? ya, se le está cayendo todo se... y así se le ve pues, por mejor todo, todo todo se le cae no le falta ni ni cepillarla vamos Ya que un rato la dejo ya, directamente, peladita. Y nada, yo creo que aquí lo vais a poder ver, o sea, porque la comida es que... Venga, me agacho, está más cómoda aquí. ¿Sí? Mmm, mmm, ¿qué pasa, mi amor? Claro, como he tenido antes manzanita, <risa> pero ahora no llevo más. Y ahora está incómoda porque es que no, veis que no le hace la boca van a venir va a venir Patria a mirar en la boca en eh, creo que es mañana o pasado no, no recuerdo en breve y ver, es, es que o sea, es un, a mí me encanta rescatar animales como ella me encanta rescatar animales y, y como ella como ella cuando llegan así pues, pues más pero eh. claro. así que es verdad que cuando los tienes delante no pasa nada mi amor pues es, es que se el... Por Cuando los tienes delante, pues te das cuenta de. Eres consciente de en realidad cómo están, o sea, porque es que es. es, es, que... es que mirarla, o sea, es que. Es que no tienes cuerpecito, mi amor. Pero lo va a recuperar. ¿Eh? Eres una yegua. Muy afortunada. No. <risa> es que nadie... no. Eres... Ese está cayendo la boca, Ese es que lo está perdiendo todo. Eh... Es una yegua muy afortunada dentro de que cabe, porque al final pues ha tenido la inmensa suerte de que nos llegó el aviso y de que podíamos rescatarla. Entonces, al final feliz, una vida muy dura, pero ha valido la pena, ¿verdad? Un día te presentaré a Dios, ¿no? que te va a encantar. Pues nada, vamos a seguir y os iremos contando sobre ella. Si la queréis amadrinar, por cierto, escribirnos, lo estamos poniendo siempre, pero bueno, que es muy importante, aún no la hemos... No, no está en la web, pero nos escribís a info.santorevegan.org si la queréis amadrinar y nos ayudáis a, a cuidar de ella porque ella va a llevar mucho trabajo y mucho esfuerzo y nosotros podemos rescatar animales como ella, que nada podemos rescatar animales, pero especialmente como ella que bueno, están terriblemente mal eh, gracias a vuestro apoyo entonces, no me tapéis, pues, que es importante si esto es para ti entonces nada, que, que si la podéis amadrinar y donar para para su cuidado es una necesidad Tampoco... Se la ve súper contenta. Sí. te cuenta que cuando fuimos allí no se movía, estaba apática como sí. dejándose morir. Y ahora está empezando a ser ella misma. Uy, qué susto. Es que me pone nervioso esta cosa así. Cagando. Nos pide comida, sí. se acerca, nos busca las manos. Es, sí. está alucinando, Sí, Eso está alucinando. Aquí hay, un, hay una cosa que me hace un montón de gracia, <risa> los animales. Cuando vienen, a, o sea, cuando vamos a por ellos, cuando son tan mayores, son animales Súper sumisos, que se quedan quietos, un montón de miedo, ¿sabes? Que les han zurrado toda su vida, o sea, que. que y cuando empiezan a estar aquí y cambia el trato, empiezan a ser ellos mismos, y te das cuenta.